Está Luis Petri con nosotros. Luis, muchas gracias, muchas gracias. por acompañarnos una vez más, eh, exdiputado nacional. Y por supuesto, uno de los, uno de los primeros lanzados por a intentar ser gobernador de Mendoza, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo lo decía y lo dije en este programa, sí, uno, uno cuando tiene la convicción, tiene las ganas de ser candidato a gobernador, no le da lo mismo ser candidato a gobernador que vice o que legislador o que concejal. Yo creo que la gente está cansada de ese tomidaca de la claro. política, ese negociado que cualquier colectivo lo deja en la puerta. Si vos querés, te has preparado para gobernar la provincia, la verdad que una, si, si los mendocinos no te eligen, bueno, este, te tendrás que ir a tu casa, claro. este, volverás a tu actividad privada. ¿Cómo hice yo? Yo estoy en el llano hoy. Yo no ocupo ningún cargo público. Porque cuando yo terminé mi gestión como legislador, dije, hay que volver al llano y me voy a preparar. Yo en ese momento decía dejo la banca pero no abandono las luchas y, y yo la sigo adelante ¿y sabes por qué la sigo adelante? porque tengo un hijo de 16 años, Julián este, que con todos sus amigos eh, la conversación recurrente que tienen muchas veces es si se van o no se van de la República Argentina y cuando he recorrido la provincia muchos jóvenes están pensando eso y muchos padres están con el corazón partido porque ven que en la conversación diaria de sus hijos está la posibilidad de irse de Mendoza y de la Argentina porque no hay trabajo, porque hay inseguridad. O ya se fueron. O ya se fueron, muchos de ellos, porque no tienen un proyecto de vida a largo plazo, porque la Argentina vive sumergida en las crisis uh -huh. y tenemos que reaccionar. Este, si hacemos las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados, tenemos que cambiar muchas de las cosas que nos trajeron hasta acá, en donde venimos de crisis recurrente, recurrente en donde, y donde muchos ya se resignaron. Bueno, hay que... Hay que garantizarle a los, a los que todavía están que hay una Argentina y una Mendoza posible que les va a garantizar un proyecto de vida, y esto es lo importante. Ahora, ¿no es imposible ganarle una interna a Cornejo en es imposible? la Mendoza de hoy? Pero no hay, no, hay, no hay vacas sagradas en la política. Este Y además, yo creo que las peleas hay que darlas y no se ganan elecciones en las vísperas. Me parece que eso, eso es subestimar a los mendocinos. Porque antes de que voten ya están anticipando el resultado, antes que se den a conocer las propuestas. Hay muchísimos mendocinos que quieren, que quieren saber qué vamos a hacer con Mendoza para los próximos cuatro años. Cómo vamos a resolver el problema de la seguridad que tienen todos los mendocinos y que hace años que no se resuelve. Cómo vamos a hacer para generar las condiciones para crear empleo en la provincia. Cómo vamos a mejorar la educación y vamos a hacer una educación de calidad. Cómo vamos a generar obras de infraestructura no pensando en el corto plazo, eh, gobernadores transformados en intendentes que hacen rotondas, cordón, cunete y banquina, sino cómo vamos a hacer las obras de largo plazo que generen puestos de trabajo y generen inversión y desarrollo. Entonces, cuando dicen de antemano, alguien ganó la elección, yo digo, me parece que están subestimando a la gente, me parece que están subestimando a los mendocinos que están esperando que les digan cómo le van a resolver el metro cuadrado. Es decir, yo veo una sociedad, una sociedad mendocina, que es una sociedad que tiene la cultura del trabajo y el esfuerzo, una, ...una provincia que tiene una potencia enorme... ...pero que por otro lado está estancada... ...que pero, sus números ¿no indican que está... ...y hasta coincido en un gran parte... ...pero Cornejo no es el favorito en esa interna... ...a mí me da la sensación de que es el recontra favorito... mira hay cientos de casos de elecciones... ...en donde, por ejemplo... ...alguien que no era favorito terminó siendo favorito... Uh -huh. un, ...un caso que no me agrada... ...el de Néstor Kirchner, por ejemplo... Uh -huh. este, ...y terminó siendo eh, electo presidente... ...otro caso, por ejemplo... Eh, Celso jaque, no era el favorito para y nada. terminó. Entonces me se decía que perdía con Julio, Julio Cobos, Julio Cobos que estuvo la semana pasada acá cuando arrancó y creo que lo mencionó. Sí, cuando lo arrancó su campaña, este, las encuestadoras, las famosas encuestadoras que después, después de las elecciones ustedes deberían hacer un, un programa especial con todas las encuestadoras para que rindan cuentas porque muchas mienten descaradamente para tratar de vehiculizar la opinión pública hacia un determinado sector. Entonces, a la todas las encuestas... ¿La mayoría de las encuestadoras mienten? Muchas en mienten, momento. Y bueno, y salvo, salvo aquellas que aciertan el resultado electoral, uh -huh. el resto claramente manipula los datos. No necesariamente, e intenta, Luis. No necesariamente. O miden muy mal, pero tendrían bueno. que rendir cuentas. Digo, me parece, me parece que lo que intentan hacer es inducir al voto. Pero la mejor encuesta que tenemos, la más fidedigna, la vamos a tener el 11 de junio, donde voten todos los mendocinos y donde se pronuncien y donde digan en ese voto la Mendoza a la que apuestan, donde digan en ese voto a quién le depositan la esperanza para los próximos cuatro años, donde digan en ese voto quién va a ser el que les va a resolver el problema. Gobernadores que se transforman en intendentes e inauguran cordón, cuneta y banquina. Por supuesto, por supuesto, porque, mira, yo te digo algo y esto, y esto es un problema común. Eh, muchos de los que han sido gobernadores en la provincia, su antecedente inmediato anterior ha sido la intendencia. Y, y los intendentes no tienen en sus espaldas la responsabilidad ni de la educación ni de la seguridad, ni de la salud uh -huh. lo que tienen bajo sus espaldas es la responsabilidad no solamente del ABL sino de la realización de obras, de obras uh -huh. públicas y muchos caen en la tentación de hacer obras que puedan terminar inaugurando y eso ha terminado postergando a la provincia de Mendoza, yo les pongo un ejemplo a los mendocinos en Mendoza hace 20 años que no se construye un dique San Juan construyó tres volares Punta Negra uh -huh. y Caracoles. Algo nos está pasando en Mendoza, tenemos que salir de este estancamiento, tenemos que salir de la pausa y poner en movimiento una provincia que es inmensamente más rica que San Luis, inmensamente más rica que San Juan y que Neuquén, pero que hoy aparecen números como retrasada. ¿no? ¿Cuánta culpa de eso es de Cambia Mendoza que gobierna hace ocho años? Bueno, yo creo que nosotros en Cambia Mendoza hemos resuelto muchos de los problemas, pero ahora los desafíos son otros. Uh -huh. Digo, Or, Alfredo ordenó las cuentas públicas, era un descalabro lo que dejó Paco Pérez. Este, Rodolfo Suárez gestionó la pandemia. Está bien, pero, pero hace 11 años que la economía pero, de la provincia pero, no crece. Bueno, hay, está y hay responsabilidad. Y me dice, mirá, yo te digo gobierno. algo, hay, hay responsabilidades compartidas, por supuesto uh -huh. que las hay. Hay responsabilidad del gobierno nacional y hay responsabilidades provinciales. ¿Cómo te digo, es? por ejemplo, responsabilidad del gobierno nacional, han discriminado a Mendoza. Seguro. Sí. Yo le pregunto, no, las, las de Mendoza, a ver, cuando, es cuando yo escucho, para, para, cuando yo escucho decir nos une Mendoza, mm. recién este, a Difonso, bueno, pero nos, te, nos debería unir en el reclamo del juicio que tenemos que iniciar y que yo le voy a iniciar en el primer día de gestión. Lo primero, la primera medida que voy a tomar. Es la de colocar inhibidores de señales en las cárceles uh -huh. para que se terminen los delitos que se organizan en las cárceles y los terminan pagando los ciudadanos. ¿Dicen que técnicamente no se puede hacer? ¿Cómo que no se puede hacer? Yo dicen soy el autor de la ley, imagínate, eso es mentira, es falso. Pero, pero dicen que, es no, falso. Pero que en las cárceles de Mendoza, por ejemplo, un bulón surmer afecta a la variedad de Eso es lo que les quieren hacer. Es este, mentira, este, eso es totalmente mentira. Es, hay tecnología de punta. Pero eh, ¿No lo dice la justicia de Mendoza? No, no, la justicia de Mendoza, ¿sabes lo que dice? Un juez no es la justicia, pues no digamos la justicia. Está bien. Yo soy el autor. De la ley que establece la prohibición de celular y la, colocador, la colocación de inhibidores de señal. Ley provincial y ley nacional, fui autor de las dos. Sí, sí, sí. ¿Mm? No sé. este, lo que dicen es que por razones de, de, eh, sanitarias de la no. pandemia. ¿Mm? Este, hay que autorizar el uso del celular no, Ya, bueno, no, hay, otro, es ya no hay razones sanitarias es no hay, no hay, Mira, se van a colocar en Santa Fe ahora uh -huh. ¿Se van bueno, a colocar Tal vez no tiene un barrio al lado La cárcel no, no, de Santa Fe no, pero, con los es, la, es, la, la, la precisión que tienen Los inhibidores de señal Es, es, uh -huh. es absoluta Es Pueden, fina, digamos Exactamente, cuando vienen los presidentes uh -huh. A la República Argentina, que pasó en el G20 Se inhibían las señales De los hoteles en donde estaban alojados y se hacía sin ningún tipo de inconveniente Digo, sabes lo que falta acá? Coraje y decisión política Vos tenés tres posibilidades A la hora de combatir O a la hora de enfrentar el problema de la inseguridad uh -huh. Hacerte el tonto como pasó en Rosario Y ahí tenés las consecuencias sí. No hacer nada, o como Berni en la provincia de Buenos Aires Administrar la inseguridad Es la segunda posibilidad Administrar la inseguridad Y la tercera posibilidad es salir a combatir la delincuencia uh -huh. Hay que tener valentía Hace 15 años que esté esa ley Y no la han cumplido Última mía y vamos a abrir el juego. ¿Está mejor o peor Mendoza en materia de seguridad que cuando gobernaban Suárez perdón, Suárez. Suárez. Suárez Pérez, está gobernando. Pérez. y Jaque? Está mejor en... A ver, no se puede hablar en general. Está mejor en algunas cosas, está peor en otras. ¿En qué está mejor y en qué Por está ejemplo, peor. está mejor en uno de los delitos que, que más duelen y más conmocionan, eh, que es el delito de homicidios. Hay que seguir bajándolo uh -huh. y se puede seguir bajando. Uh -huh. Hay que trabajar muy fuerte, por ejemplo, en los delitos de robos. Hay que preparar al Estado. Hay ¿Entonces que, coincide con las cifras hay, del gobierno usted? Hay que, hay que... no, no, pero bueno, el tema es cómo lo encarás. Es que, a ver, hay una, eh, el dato mata relato. Acá no podemos... Acá, acá lo que hay que basarse es en datos estadísticos. ¿Seguro? Estamos mal en los delitos de robo contra la propiedad. Y ahí... Y, y yo he trabajado toda mi vida en seguridad. He sido presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Y tengo muchas leyes en mi haber. Ahí lo que tenés que hacer... Es respaldar a la policía. Sí. Es terminar de cerrar la puerta giratoria. Terminar de cerrar la puerta giratoria. Yo la cerré con la ley de ejecución de la pena para que cumplieran la totalidad de la condena. Ahora hay que modificar el código procesal penal. El uh -huh. régimen de prisión preventiva hay que revisarlo. Uh -huh. Hay que darle herramientas... A la policía, a los jueces y a los fiscales. Hay que empoderarlos. Tienen que sentirse respaldados. Tienen que sentir que si van contra la delincuencia van a tener todo el apoyo y, y todos los recursos por parte del Estado para poder combatir Luis. delincuentes. Hay que darle tecnología. Tienen que tener pistolas Taser, por ejemplo. Va, sigamos con el tema de seguridad porque es uno de los más importantes, sí. por supuesto, que lo atañen. Pero quiero escuchar a, a Rosy y a Agustina. La semana pasada, Luis, lo tuvimos acá mismo a Julio Cobos, con quien está trabajando este uh -huh. codo codo, ¿no? En Nada, este... Siempre me da una mano, me asesora. Yo, yo lo quiero mucho Julio. Sí, y él hacía pocos radicales, hacen dentro de Cambio Mendoza una autocrítica en función de por qué Omar De Marchi había decidido irse de Cambio Mendoza. ¿Qué opinión tiene Mira, usted al respecto? Yo, yo creo que toda esta discusión ha sido una pelea de perros y, y, y gatos que a nadie le interesa, de gallos, de rienda hay que preocuparse por los problemas de la gente, hay que... Los políticos tienen que dejar de hacer ombliguismo político. Yo lo que he visto en, en estos tres meses es una novela un culebrón de la tarde, y la verdad, y la verdad les digo sinceramente, poco le importa a los mendocinos. Yo cuando hablo con los mendocinos no me mencionan en ningún problema la pelea Cornejo de Marte. ¿Sabés lo que me mencionan? No tengo laburo, me robaron en mi casa, este... Eh, mi hijo se, se quiere ir del país, este... Eh, tengo, tengo problemas para producir, voy a productores y me dicen, quiero producir más, quiero, quiero generar empleo y no me dejan importar insumos. Estos son los problemas reales. Los problemas de la política solamente le importan no, a bueno, los políticos. Pero eso generó que, que ahora haya otro frente ten... que a lo mejor puede llegar a ser competitivo y con el que por supuesto van yo a tener que, que yo salir Yo lo que temo, a... yo no quiero opinar, pero lo que temo es que este, eh, la no resolución de los problemas... La falta de diálogo entre los dos principales responsables hoy le dé la chance, por ejemplo, al kirchnerismo de gobernar la provincia de Mendoza, lo que sería gravísimo. ¿Eso puede pasar? Lo que sería gravísimo. ¿Eso ¿Sería, puede pasar? Puede usted? pasar, claramente. A ver, cada vez que, que existieron divisiones, la chance, por ejemplo, de que el peronismo gobernara, eh, estuvo, estuvo latente. Nos pasó, por ejemplo... Cuando cuando César Bifi, por ejemplo, y Roberto Iglesias fueron, fueron divididos uh -huh. eh, y terminó gobernándose el Sojaque, la provincia de Mendoza. Entonces, claro. eh, la posibilidad está latente. Entonces, yo creo que claramente hay que hacer un mea culpa de por qué no se llegó, pero... Nos tenemos que enfocar en los problemas reales, Ahora, Luis, en los eh, problemas de la gente. ¿Realmente crees que puede llegar a pasar eso por... en, esta, en esta provincia? Digo, teniendo en cuenta, ya sé que estás descreyendo de varias encuestas por lo que dijiste al principio, pero ¿crees que eso puede pasar o estamos más cerca de que este frente nuevo que reúne a muchísimos partidos, por lo que estuvimos viendo, y a muchas agrupaciones, se convierta en la segunda fuerza. No, yo no creo eso, yo no creo que se convierta en la segunda fuerza. Yo creo que el gran peligro, en definitiva, es que eh, el kirchnerismo tome potencia y, y se envalentone y, y, y ponga candidatos de primera línea, teniendo poder territorial, y termine eventualmente complicándonos la elección, lamentablemente. Como un es intendente, así. por ejemplo. Lamentablemente es así. Yo, a ver, cuando analizo... analizo el, el frente que se acaba de conformar, veo mucho ADN del PD. Si uh -huh. vos me preguntás, veo... Casi la resucitación del, del PD que se... Bueno, de Marquín y Fonso son los dos expertos. Bueno, claro. Este... Y está el PD. Bueno, sí, claro. pero con otras estructuras, bueno, con la por estructura supuesto. del PRO, con la estructura los... de la coalición cívica. digo Todo eso discutido, pero le importa poco a la gente, me parece. De todas maneras mm. lo va a decir la gente. Ahora, eh, hablabas recién de las fallas que pudiera tener esta gestión en materia de seguridad y sabemos que el 27... No son fallas, son propuestas a futuro. Bueno, también, digo, Hay pero... que avanzar. Ah, para eh. avanzar también hay que hacerme a sí, culpa de lo totalmente. que no se hizo. El 27 de abril eh, hemos visto en las calles que vas a lanzar, eh, entiendo, propuestas de gobierno. Puntualmente, ¿qué vas a mostrar o qué vas a proponer en materia de seguridad para mejorar eso que no se hizo en estas últimas Mirá, cuestiones? primero, lo que decía recién, inhibidores de escenario en las cárceles. Voy a demostrar que lo que no hubo en todo este tiempo fue decisión y voluntad política. Si soy gobernador, la primera medida que voy a tomar es licitar los individuos de senal para colocarlos. Para que rindan cuentas todos los que decían, incluso los jueces que decían que no se podían colocar, que sí se pueden colocar. Por ejemplo, y además que se hagan exact, Y además que se hagan cargo de los delitos que se cometen dentro de las cárceles. Ustedes piensen que 8 de cada 10 homicidios que ocurren en Rosario se planifican y organizan dentro de las cárceles. Después lo que te decía... Cerrar la puerta giratoria, hay que modificar el código procesal penal en el régimen de prisión preventiva, claramente. La tercera, y para eso vas a construir más cárceles, porque con por las supuesto, cárceles que hay no dan, por no dan la que, para poder y meter Y ¿sabes más gente qué? Y sabes qué hay, que, hay, que, hay que controlar muy bien el presupuesto de la cárcel. ¿Sabes cuánto nos cuesta un preso en la provincia de Mendoza? Vale. 2.900.000 pesos anuales. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿3 millones de pesos cada preso? Anual. No cuesta? ¿Y qué implica ese costo? Bueno, qué, a ver, tenemos... Hay que, hay que reordenar ese gasto. ¿Ustedes creen que es un gasto ¿qué, razonable? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que incluye? Es digamos, una cuenta muy simple. Eh, 15 mil millones de pesos cuesta el sostenimiento del sistema penitenciario para alojar a 5100 presos. Uh -huh. Pero por eso, ¿por qué Entonces. es tan cara la estructura? Bueno, hay que, bueno hay, que, hay que poner la lupa en los gastos. Hay que poner la lupa en los gastos de comida, por ejemplo tienen que comer mejor los chicos en las escuelas que los presos en las cárceles y hoy eso no ocurre pero que, digo, que, esto, que, estas, que, estas son las cosas que, que, que, que tenemos que cambiar en Mendoza. ¿Qué propones? Es que, ¿Que la comida no, sea peor? La que que que sea mejor. Mejor. yo propongo que los chicos en las escuelas coman mejor que los presos en las cárceles. En la Mendoza hoy eso no pasa. Yo propongo eso. O sea, lo, lo que está diciendo es que, que los chicos en la escuela hoy de Mendoza hoy comen no com peor sí, que, claro. la, que, el, que, el, que los presos. Verifíquenlo, chequenlo. Claro, claramente. Esto es un dato verificable. Bueno, pero eso es un sistema que el gobierno Bueno, hay que cambiar las prioridades. Es un sistema que el gobierno necesita. Hay que cambiar las prioridades. Hay que construir cárceles, porque vos imagínate que con la cantidad de delitos que ocurren en Mendoza, este, si vos tenés una tasa de impunidad del 97%, que es similar a la nacional... ¿Esa es eh, la tasa de impunidad? Claro, que quedan impunes, solamente se resuelven el 3%, vos vas a tener, si, si sos más eficiente, si sos más efectivo, si lográs condenar a los que cometen delitos, y vas a necesitar más cárceles. Claro que sí, y Nosotros vas a necesitar cárceles una historia, de máxima una seguridad. De, de hacinamiento. Eh, no, no, es, no, es peor que la, no es peor que la historia de hacinamiento que tienen otras provincias Que tienen mucho más hacinamiento que Mendoza Lo que no tuvieron fueron las denuncias que tuvo Mendoza Porque cuando vos analizás Y esto los invito a que investiguen Yo lo he hecho las tasas de hacinamiento, por ejemplo, de otras provincias, duplican o triplican a las de la provincia de Mendoza. Sin embargo, no tuvieron ningún cuestionamiento. Entonces, hay que, hay que, hay que poner la lupa. Bueno, pero esas bueno, provincias no deberían sentirse orgullosas de tener un hacinamiento en las cárceles. Sin cárcel. duda, pero claro. cuando vos analizás el promedio, este, no estamos este, estamos abajo en la discriminación de los recursos. Que ahí es donde yo creo, y esto se los anticipo, si soy gobernador de la provincia, lo primero que hay que hacer es iniciar la juicio a la nación es iniciar la juicio a la Nación. ¿Por qué? Porque la Nación nos está debiendo todo lo que le giró a otras provincias indebidamente por transferencias extra coparticipables claro. en donde dejó abajo de la tabla Mendoza y donde ni siquiera llegamos al promedio. ¿En cuánto nos han... Eh, 25 mil millones de pesos anuales hemos perdido. Pero esos perdido. Son fondos no discre son discrecionales. No, pero, pero, pero no pueden discriminar como han discriminado en donde le otorgan 6 mil pesos por persona a Mendoza y le otorgan 91 mil pesos a, a La Rioja. Entonces vos decís, bueno, a ver, defendamos a Mendoza. Bueno agarle eh, Difonso, que agarre el teléfono de más y le, le empieza a pedir los fondos que, que está discriminando a Mendoza. Está bien, pero es lo, que, lo, que, lo que dice Rosana es que son fondos discrecionales. Pero o sea, ¿de qué forma es, se están, puede hacer un juicio contra la Nación? Está a, a la provincia está de Mendoza. Está bien, pero por que, un que, color, cuál, pues, ¿cuál sería la figura para, para que llevar adelante un juicio? Para que justamente por esta arbitrariedad que ha existido en el reparto de los fondos, a Mendoza la compensen en el promedio. Esta es la cuestión. Pero tú sería? ¿Mal caso? desempeño de funcionario público. No, no, es un, juicio, es un juicio como se inició. Ah, ver, como el de la como Como, como, como el, claro, como el no. de no no, no, no, no, como, como el ¿Como juicio el la por la promoción industrial, industrial de la promoción que industrial. derivó en, en la obra por suelo del viento y los 1.023 mil, mil millones uh -huh. de dólares. O sea, lo primero que haría Petri gobernadores... es... De los inhibidores. A... Y, y A ver. Y después... Vuelvo. Medidas de seguridad y demandar a la nación. Por no, 25 claro, mil dólares. El gobierno lo tenía, eh, cuantificado en 18 hace un, más de un año y nunca la hizo esa denuncia. Bueno, hay que de que hecho no quiso hacerla. Porque de hecho, la parte, hacerla. es parte del acuerdo que también se llegó justamente cuando se estaba eh, discutiendo el aumento de impuestos. Claro, bueno, hay que diciembre hacerla. del 21. Necesitamos que la, que la nación repare a la provincia de Mendoza porque este, por ser gobernada por un signo distinto, no castiga uh -huh. a, a cambio de Mendoza, castiga a los mendocinos uh -huh. que tienen menos recursos, que se generan menos obras, este, que hay menos trabajo, que eventualmente en otras provincias producto de la arbitrariedad y producto de la decisión inescrupulosa de un gobierno que viene eh, perjudicando a los mendocinos. Luis, ¿y tu candidato a nivel nacional o candidata? Yo lo dije el otro día, no sé si fue en este programa o acá, yo voy a apoyar al candidato a presidente que me escuche en este reclamo. El candidato que me diga sí. ¿Pero te lo van a decir sí, todos? No, ¿En no bueno, contexto, no, no. Yo quiero el compromiso. En un contexto de campaña, a ver, yo quiero el compromiso que me digan sí, todos. efectivamente. Efectivamente. Sea a Mendoza un candidato, se la ha del pro, o sea un candidato No, un candidato de del espacio. No, un candidato del espacio de Juntos por el Cambio. Bueno, pero sí, que, es que es asuma verdad. el compromiso de reparar a la provincia de Mendoza. Uh -huh. Con ese ¿Vos querés este. un papel firmado y en función de eso? A ver, que, eso... que asuma un compromiso público. No hace falta que lo haga ante escribano público, Pero que asuma un compromiso de reparar a la provincia. Nosotros. Eh, eh, hemos sido fuertemente damnificados por esto las, la cantidad de viviendas la cantidad de obras que se podrían haber si realizado ninguno lo garantiza, que es lo más bueno, probable bueno, no apoyaría a ninguno puede no apoyar no, a ningún no apoyar candidato a ningún de... ¿y no hay uno que le guste más que otro? no, lo analizaré en su momento hoy estoy concentrado en, en las propuestas para los mendocinos estamos preparando 100, 100 propuestas 100, 100 propuestas, 100 100 propuestas 100 para los mendocinos uh -huh. vamos a dar a conocer en los próximos días no en la presentación del 27 pero en los próximos días vamos a dar a conocer las 100 propuestas que tenemos para la Mendoza y para transformar Mendoza. ¿Nos habló de una inseguridad en otro rubro del cual nos puede hablar? Bueno, por ejemplo, en materia educativa, yo creo que hay que eh, enseñar inglés desde salas de cuatro hasta quinto año. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le damos una herramienta valiosísima al chico para que si decide no terminar, no continuar sus estudios universitarios, se inserte rápidamente en el mercado laboral, se inserte en los servicios turísticos, en la gastronomía, en la hotelería donde el requisito excluyente es que sepan inglés. Pero tenemos grandes problemas de lectura, tenemos grandes problemas de Bueno, por supuesto, hay temático. que mejorar la... Digo. Vos me dijiste una medida. Sí. Hay que mejorar la calidad educativa, mm -hmm. sin duda. Pero hay que pensar la educación para el trabajo. Los chicos terminan desertando muchas veces de la escuela porque una de las cosas que dicen los que terminan desertando es que no les sirve para nada. Claro. Entonces, hay que pensar la educación para que le dé herramientas a los chicos para que puedan trabajar, para ya. que salgan y tengan por ejemplo, herramientas para insertarse o que, o que aprendan un oficio. Aquellos la gestión que no deciden... educativa de Cambia Mendoza, los cuatro años de Jaime Correa y los cuatro años de Tomás. puntos muy altos, por ejemplo, Tomás. el GEN es un punto alto. Bueno, hay muchas cosas por seguir avanzando, hay que mejorar. Por ejemplo, en, en términos de deserción escolar y mejoramiento de la calidad educativa, no podemos estar conformes, no, no tenemos excelentes resultados. Estamos en la media claro. nacional, pero... Eh, tenemos que tener una, una escuela... mira yo, yo, yo regresé de una secundaria pública. Y, y la secundaria tiene y la primaria tiene que ser volver a ser una, una primaria y una secundaria... ...de muchísima calidad que compita con, con, con las privadas. ¿Va a ser el candidato de Activa Mendoza o no? Estamos conversando. mira yo estoy conversando con, con, con los chicos, eh, con los empresarios de Cambio de Mendoza... ...como estoy conversando con empresarios que no son de Activa Mendoza... ...o con productores, con trabajadores... Cuando ustedes vean las listas, que no falta mucho, no sean ansiosos, días, les pido, este, van a ver que hay, hay trabajadores, hay docentes, hay, hay jóvenes uh -huh. este, que, que dan sus primeros pasos en la política, hay, hay, hay muchísimos independientes que, que creen que estamos viviendo un momento bisagre en la Argentina y que hay que involucrarse, porque si no la Argentina se nos puede ir de las manos. Y, y los cambios hay que hacerlos desde el lugar en donde uno está, en el municipio. Eh, en, en la provincia en un consejo deliberante ¿Por qué no, no han surgido más candidatos en las eh, intendencias había surgido uno en Godoy Cruz después se bajó qué pasa por qué pero fíjate tenemos tenemos mira tenemos este, tenemos a Ricardo Villalba... Mm. Lo tenemos este, en Santa Rosa, que va a ser una excelente elección, un docente uh -huh. que va a ser una gran elección en Santa Rosa, con un que está rodeado de un grupo enorme. A Topa Escudero en la Valle, que también, digo, nosotros somos una, una fuerza nueva, con o gente O sea, ya arranca con, con buenas elecciones pero, el 30, usted Claro, cree. exactamente. Hay que preguntarle a, a, los que, a los que se fueron, dónde, dónde se están presentando y uh -huh. en muy pocos departamentos. Estamos integrando la lista en Tunuyán, estamos acompañando en San Rafael a un candidato. Uh -huh. eh, así que la verdad que estamos muy satisfechos y con todas las, las energías puestas en el 11 para que, para que los mendocinos sepan que hay una alternativa dentro de Cambia Mendoza. Bien. digo que, que, hay, que hay una opción ¿no? y que hay una posibilidad y que estamos pensando en resolver los problemas de los mendocinos. Bien Luis, muchas gracias por haber venido. No.